Joven unisucreño, anímate a trabajar para la construcción de una universidad saludable. Te invitamos a participar en el programa educativo para el fomento de una sexualidad saludable y responsable. Disfruta de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos. Visítanos en unisucresaludable.milaulas.com donde encontrarás un espacio interactivo y dinámico para resolver tus dudas e inquietudes, garantizando tu confidencialidad y privacidad. Todos unidos hacia un Onisucre saludable